Hola, mi nombre es Paulina Jara, soy estudiante de último año de Química Industrial y en estos momentos me encuentro trabajando en mi tesis, la cual pretendo proyectarla en un futuro y ojalá pueda hacer un emprendimiento a partir de esta que consiste en el reciclaje de poliestireno en aplicaciones tecnológicas. Lo que más me gusta de mi trabajo es sentir que estoy ayudando al medio ambiente y sentir que mis hijos, que mis nietos, que mis bisnietos puedan tener un mejor futuro, que puedan existir en este planeta, que es maravilloso. En mis metas más adelante me encantaría hacer un centro de investigación o formar con otras personas un centro de investigación que se dedique solamente al reciclaje, que sea solamente estudio de cómo reutilizar desechos, plásticos, vidrios y que tengan transformaciones químicas. Un día normal para un químico es muy parecido a cualquier otro trabajo. Eh, uno llega al laboratorio en las mañanas, la mayoría del tipo me da un té, un café, eh, me pongo a leer, a organizar lo que tengo que hacer ese día, a ver si tengo las cosas. Cuento con el espacio, eh, que en su mayoría de veces sí cuento con todo y me organizo por horas, porque muchas veces las reacciones químicas necesitan mucho tiempo hay algunas que se demoran una hora en reaccionar y otras que se demoran 48 horas en reaccionar entonces uno tiene que ser muy metódico, si tengo que hacer lecturas u otras cosas si ya no tengo nada que hacer en el laboratorio pues solo queda estudiar y escribir porque siempre hay que escribir le diría sueña, sueña en grande, estudia, dedícate un tiempo uno no necesita, tú no necesitas Dedicarte toda una vida Dedicar todas tus horas de vida De un día a estudiar No necesitas ser un genio Solo necesitas tener pasión Y lo que le diría exactamente sería No le temas a la pasión Una persona apasionada Es capaz de mover montañas Y eso también le diría a las niñas La ciencia Por más que a veces digan que es de hombres No es así Nosotras somos capaces de hacer muchas cosas Hacer lo que más nos apasiona y aunque te digan mandona y aunque te digan muchas cosas tú eres capaz tú eres capaz de hacer lo que tú desees dedicarte a la biología a la ingeniería a la química a la física nosotros podemos hacer lo que queramos